No entiendo. Bateado, batido Cracker. los dos. El tipo está aquí. Bien rojo. batido uno. Están matando. todo arriba va a coger el coche o oh, no, De compraron el no, me mea, me mea, me me he caído mal Adentro de la casa oh, Ponte justo encima, ¿no? ¿O qué? Sí. ponemos aquí? Sí, sí. No me va a poner para acá Tira luz a ver, a ver dónde. ¿Está lagueado o soy yo tú? No, va laqueado hay uno aquí abajo mío justo Hola, ya vísimo, bro, qué coño es esto? Me asomo y 5 segundos después muero, no entiendo. Sente, está muerto con otra, ¿eh? Sí, ahí vamos. Backheel. ¿Alguna bala de que has ido para el globo tú? Vale. El de arriba, tú. el que te dije, está para arriba. un tiro. Oh. Oh. ¿El coche detrás, tú? estamos no, el coche o qué? Vamos a inventarlo. un, un co equipo completo. ¿Crack? Sí, hay eh. uno al frente, hay uno al frente. Sí, estaban blanditos todos. Ni se pusieron placas, no entiendo por qué. No me está arriba ahora. No, está abajo, Ahí está en mío Hay uno con fantasma, ten cuidado. Echa para atrás, echa para atrás. Hay uno con fantasma, sí, echa para atrás, Vale, tengo UAE. eh. Vale. Hay, hay uno más atrás con fantasma. No, no, salga, ah, no, salen los salen dos, salen los dos ahora, no entiendo. La que batido. Vale, pusheo, puseo ya este, sí. puso ya este. Ah, calma, Está moviendo, tiene... Va para abajo, va para abajo tú. Vale, vale. A ti, ¿eh? ¿Crees que los dos? No. No, Yo creo que eh, por Disparas fin. A la derecha. Por fin. eh, mira la amenaza de los dos. Si, sí, está bien derecho, segurísimo. Eh, uno más cerca. Laqueado, un tiro. Una bala, tú. Si, sí, está una bala. Bueno, pues son esa gente, eh, los que. sí eso es nuestro contra. Eh, mira, mira, le disparan otros de enfrente justo, eh. Lo mataron, medio asistencia. Si, sí, si, sí, por el otro equipo está aquí. Mi robo. Laqueado, batido uno. Justo al frente, en la piedra, en la marca, se están matando. Ahora oh, otro. He tirado, he tirado un predito ahí Podemos ir a otro Buenísimo, lol Pero creo que había más. Cuántos equipos? Acaban de revivir, acaban de revivir eran dos equipos diferentes. rotar dirección okay. plan a los ves Sí, es uno nada más. ¿Te o qué? Okay? Sí. Patio. El otro es Gulaq. El otro vivió. El otro ahí vio. Uno entró ¿Qué? a la izquierda. A mí me ve. Busian. Patio uno. Entonces. Sube, sube, subete, subete. Bueno. Vale, enfrente a otro. Sí, la uh, uh. Vamos a el que está solo. Eh, eh, está abajo en nota, eh. Sí. Lo que es de, eh, tiene que ser de aquí. <ríe> el es el único sitio que es más alto. De, mira, mira, de aquí. ¿De dónde? ¿De allí? Vale, ah, bueno. Vale, y los tiros vienen de allí, eh De rombo Vale He visto la... la mira, tú Eh, ok Pedro no viene dale. Eh, un equipo, un equipo ¿Dónde? Vale, lo veo Para allá, ¿cómo por debajo, por debajo entraba otro, eh Vale, vale, vale ¿Te tiras? Aquí lo tengo Voy contigo Está reventado Está Cuidado que puedo sentar todo... Eh, me, me apuntan yeah, de abajo Me están apuntando de abajo, no sé dónde Me siguen apuntando, what the fuck no, para arriba, tú, ¿No? okay. Me están apuntando los edificios al frente, así que tiene que estar por ahí. ¿Para dónde era para subir, tío? Vale, lo veo, por allá. Tranqueado. un tiro. Tiene que entrar a zona. Oh, otro. No, es un fútbol. Hay otro, hay otro más, hay otro más, es el único que te queda para cruzar, eh. Loot, ¿eh? Tira a la derecha, recto, derecha Va, mirar si tiene ahí Voy a la tienda Vale, yo estoy en el techo ahora Donde te están disparando Yo estoy abajo del todo. Vale Hay gente adentro, ten cuidado Voy contigo, aguántame. Contigo, ven, toma placas. Eh, se escucha, se escucha, eh. Sí, arriba, ven conmigo. Está aquí dentro, Mira, creo. Tú, este parkour no lo sabía yo, eh. Eh, bueno, ahora. Hmm, parkour. Si no, vámonos para arriba, vámonos para el techo y ya está. Nos quedamos con el high ground. A ver, voy a poner esto aquí Uno menos, ¿tú? Bueno, me apuntan de ahí De esta dirección ¿No será la mierda esa, tú? No, no, no, me apuntan de la dirección que disparaste tú Ah, vale, sí, sí, de aquí Creo que vi otro cruzar Míralo, míralo A la Quedas asco el sniper tío, es que te jode tío, un tiro a dios. Si, sí, es un... No, caca Yo estoy cubriendo, tengo tres. Trata de que no te vuelva a dar. Si, sí, no, no, no me asoma más. <risa> no me fío tú. Si, sí, no, ya no somos. Es... Uno da ahora aquí, ¿eh? hay que cruzar a vale. tú. Uh, ¿de dónde te dieron, bro? De izquierda, de izquierda. No lo veo. Me pushea. Ahí. Blackeado. Está un tiro, está un tiro, está un tiro. el otro. No me deja el no, otro. Vale, vete para atrás, vete para atrás si no puedes. Ha batido uno. Oh. No, allí Vinieron los dos equipos, tío. ¿sí? Sí, vinieron todos a por nosotros. Yo le estaba disparando al despegue.